Aquí Nada Sobra es un podcast de We Are Not Zombies dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del réfrido, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí Nada Sobra está pensado para el día a día recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como la banquetera, si me encuentran en todas las redes sociales, y hoy hablaremos de pan duro. Nos acompaña un grupo de expertas y expertos en materia de cocina y de gastronomía que nos darán sus consejos. Están con nosotros. Hola, ¿qué tal? José Antonio Vázquez, arroba J J Vázquez M, eh, las dos conceptos. Hola, un gusto, Ana Luisa Ricardes, y me encuentran en Instagram como Ana Luisa, uh, Ricardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Sonia Perkic, me encuentran en Twitter como Suncita2, S-U-N-C-I-T-A-2. Para mí, la Semana Santa tenía un único y gran objetivo, comer torrejas el sábado de Gloria. Era un placer que solo se comparaba con los regalos del Día de Reyes. Así de mágicas eran esas torrejas que preparaba mi tía Gloria tan mágicas como si ningún ser humano las tocara, hechas como los regalos de reyes por intervención divina. Podía comerme tres y hasta cuatro si lo hacía escondidas. Al mito, se sumaba que en mi casa nadie quería hacerlas y hasta hace algunos años entendí por qué. Todos esperábamos pacientes en cumpleaños de la tía, como si solo ella fuera capaz de cocinarlas. De algún modo así era. La receta de mi tía es única, se la inventó ella y desde siempre me pareció una mezcla de tradiciones. Podría decir que además tiene un toque muy de la década de 1970 en la que en México se fusionaba la tradición con la modernidad, lo práctico con lo complejo. De alguna forma mi tía había reinventado el pan francés porque esos son las torrejas que en realidad crearon los romanos y trajeron los españoles con la costumbre de comerlo en Semana Santa. La referencia escrita más antigua que existe de este postre aparece en el recetario de Recoquinaria atribuido al romano Marco Gabio Picio, Pero eso se los voy a decir después. Hoy quiero decirles, tenemos que hablar, vamos a hablar del pan duro, vamos a dar varias recetas dulces y saladas, vamos a hablar de los usos y costumbres, de para qué podemos usar el pan duro. Y empezamos contigo, José Antonio, justamente para qué podemos usar el pan. O sea, el pan duro, y me regreso un poco a esta idea del, de la torreja, que es pan francés, dicen en Estados Unidos es el pan francés y que en Francia le llaman pan perdu, que es pan perdido, pero no porque se haya extraviado, sino porque se nos echó a perder, en otras palabras, se nos hizo duro. ¿Cómo reaprovechamos? Yo creo que es una de las grandes, o de las primeras cosas que, que, que hemos hecho culturalmente en general, que es reaprovechar el pan duro. Yo creo que es uno de los principales ingredientes. ¿Qué podemos hacer con el pan duro? Pues el pan duro, primero, empezando, creo que es eh, de las grandes estrellas de los platillos o de los productos de recuperación, ¿no? Este, ¿Y por qué? Porque evidentemente como que la carga cultural de que el pan no fresco ya no sirve, y hay que desecharlo, pero también el propio ingenio ha sabido reutilizar. El pan duro sirve, como dijiste, para hacer postres, eh, sirve también para hacer platos salados y también sirve, eh, claro, eh, desbaratándolo, fragmentando, etcétera, para ayudar y alivianar a un montón de otras preparaciones como espesante, como empanizador y bueno, un montón de cosas este, que se pueden hacer. Hay que empezar diciendo que el pan, el pan duro, eh, que aquí creo que en México es poco común, pero que el pan, este, digo, porque no estamos acostumbrados a estos formatos de panes grandes, este, etcétera, que se, que, que se corten, sino que más bien el, este, se puede... El, los bolillos, que a lo mejor es el, el, el, el pan de la cocina popular que está más presente en la mesa cotidiana, eh, los, los otros hay panes que, que podemos congelar y que podemos reutilizar como tal, como un acompañamiento para la comida, ¿no? Ojo, para cuando congelamos el pan... Hay quienes se animan a congelarlo sin nada, este, hay quienes lo vitafilamos, bueno, lo, lo emplayamos. Ay, hay, Este, este la palabra es Dominguera. Es el, dominguera, perdón, del, del, del slash este, gastronómico. Bueno, yo, yo lo pongo en una bolsa de papel en la bolsa de papel de estraza típica y en una bolsa de plástico y se congela bien, ¿no? Sé se congela bien. Como... Sí. Eh, es que también depende de dónde lo vayas a descongelar creo y qué bueno no para mí como queda mejor es en el horno o en el hornito eléctrico también este se puede descongelar fácilmente y queda la verdad es que a mí me gusta mucho el pan este que se congeló y luego se tostó porque le da le da un grado de crujiente que creo que pocas veces se alcanza con otras cosas no entonces este pues el pan lo podemos preservar así, si tienes, un, si tienes un sobrante de pan, piensa primero en el congelador, si tienes espacio y si tienes ganas de congelarlo, y tendrás pan igualmente apetitoso, más crujiente, y otra cosa que, pues, que te garantiza que lo tengas que comer calientito, ¿no? Entonces, este, pues por ahí empezamos. Claro. Oye, Ana... ¿Qué hacen ustedes? Supongo que la receta que nos vas a dar, que nos preparaste para hoy, es de origen oaxaqueño. Así es, efectivamente. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes con el pan duro y de qué pan estamos hablando? Mira, en Oaxaca hay un muy conocido piedrazo, y no es el piedrazo así, con, literalmente con una piedra, sino con un pan duro, es un tipo de pan duro, que se, o sea, se hornea, se corta y se vuelve a hornear, y posteriormente se sumerge en un vinagre que se prepara con ajo, chile, el tradicional o tradicionalmente es chile pasilla eh, mije, que es un chile endémico de Oaxaca, pero si no tienes ese, que, o sea, es porque si es un poquito difícil de conseguirlo, puedes utilizar sin problema el chile de árbol. Entonces, este, si son ese vinagre, con cebolla, ajo, el chile y opcionalmente le podemos meter ahí unas papitas cocidas y unas zanahorias cocidas también. Es una botana, es un antojo, es para cualquier oaxaqueño, nos dicen piedrazos y salivamos, de verdad. Súper rico la acidez. Algo súper, súper importante de, digamos, como toda esta cultura de lo que engloba el piedrazo, es el, el uso del vinagre de, de fruta. Generalmente se utiliza el, el vinagre de piña. Oaxaca todavía sí se conserva mucho la elaboración de vinagres, de, bueno, caseros y de fruta. Esto, la verdad es que si lo haces con otro tipo de vinagre, sí es un poquito más como agresivo al paladar, pero si logras conseguir un vinagre o tú lo preparas en casas, quedan súper ricos, de verdad. Voy a hacer comercial, voy a hacer comercial en el capítulo de hongos de Aquí Nada Sobra. Ana Luisa nos da una receta para hacer vinagre de piña. Hablamos ah, ahí de sí, fermentos, sí. de kombuchas y nos daba su es receta cierto. para hacer vinagre de pilla. Entonces, seguimos con. Bueno, en eso consiste. Prácticamente lo que haces es poner a cocer, el primer paso es poner a cocer una o dos, o dos cabezas de ajo con un poquito de, de agua y sal. Lo dejas, yo creo que el, el ajo, se, de hecho el ajo se llega a cocer de entre 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño de la cabeza del ajo y del tipo de ajo, pero ese es el promedio. De ahí la apagas, le agregamos eh, dos tazas de vinagre y la cebolla ya eh, previamente en aros. A mí me gusta que sean aros gruesos porque como la vamos a sumergir en el vinagre, se va a hacer un curtido, entonces va a quedar este, eh, como que le, para que no se nos bata la, la cebollita. Bueno, si a ti te gusta que no esté crunchy, que, mí, que te gusta más la consistencia como suavecita, la puedes cortar más delgada y, y ahí regulas esa parte, ¿no? entonces, bueno, nos quedamos en que le agregamos los aros de cebolla y posteriormente los sazonamos, checamos, rectificamos el sabor de la sal y agregamos los chiles previamente tatemados, o sea, los pasamos un ratito en el comal, en el sartén o a fuego directo, pero si lo haces a fuego directo, sí, ten como cuidadito para que no se te vaya a quemar, los agregas, si quieres que pique, ábrelos, o sea, los tatemas les haces una cortadita y los, y los lanzas ahí a la... No le sacamos nada. nada. Pues no. bueno no. no. Yo, la verdad es que yo los dejo así, intactos. Si quieres que nada más tenga el sabor, Ajá. Eh, los de, no les abres, no les haces una apertura. Porque si no, eso va a ser, abriendo el chile, toda la capsaicina, que es la sustancia, que es lo que tenemos esa sensación de picor, se va a salir, que es lo que está en las venas, ¿no? Pero si no lo abres, no hay problema. Si lo abres, ya es como el este, abrir la caja de Pandora y no saber qué suerte te toca porque hay veces que pica y hay veces que no pica no ahí sí esa suerte y posteriormente lo dejamos como mínimo 24 horas si vas a querer ponerle papas muchos eh, le ponen papa cambrai o papa alfa yo les recomiendo que si sea papa alfa y no papa amarilla porque si no te va a hacer como aguanoso tu tu preparación que sea una papa alfa ¿cuál es la papa alfa uh, perdón Papa Alfa, bueno, es una clasificación de las papas, pero por calidad es muy, es muy, muy codiciada porque um, son de las que tienen menos cantidad de almidón. Entonces, no, no va a ser un, un gusto dulce, es blanca cuando, la, cuando su cocción es totalmente blanca y tiene cierta consistencia que la hace muy duradera a la hora de curtir, de, de hornear, o sea, tiene muchas, muchas, muchas cualidades. Sí, es un poquito que son de las más caritas, si no mal recuerdo. Dentro de las comerciales, eh, si son las más caras, es como la más, es alfa, ¿no? Te, te presume de que no, pues es que es papa alfa, o okay. que, o cambray, o si tiene posibilidad, o ahorita no sé si es temporada, no creo que ahorita no, apenas va a empezar, de la papa de la sierra, Creo que aquí en eh. Ándale, ah, sí. o la morada. También hay Oy, una bueno, morada. Un un sí, claro, y es un lujo, pero si tienen posibilidad, digo, no sabemos de dónde nos van a estar viendo o escuchando. Pero si tienen, si se acuerdan cuando dicen es que tengo mucha papa, pues métanlas en vinagre, son bien ricas. Bien ricas. Oye, una amiga. Ana. Y los piedrazos son una botana, pero se, se destilan más en la mañana o en la tarde. A mí eso me dio como mucha curiosidad Ay. porque es una botana contundente, ¿no? Digo, no es un, un tente en pie que te mantiene así, este, ¿no? Es lo que está sí, es grande, porque es un pan seco, entonces lo remojas. Ahorita ya lo anterior, medio yo, yo tengo recuerdos de cuando era niña, que a mediodía, o sea, cuando sales de la escuela, como a la una, una y media ya había piedrazos, o a veces en, en las cafeterías te lo vendían para el recreo. Y el, ahí es como, yo creo que eso es un antojo, o sea, lo puedes conseguir desde mediodía, de hecho, eh, en, hay un lugar muy famoso que es eh, Las Nieves, se llama así, eh, ¿se llama lo decir? es la iglesia de Las Nieves, y precisamente es el Pocito, porque hay un, bueno, la verdad es que no, no, no recuerdo por qué le dicen el Pocito, pero hay una iglesia y es muy, muy conocido de vamos a comer unos piedrazos al pocito, porque todavía ahí es de los lugares que los preparan, o sea, preparan el vinagre, porque una temporada se dejó de preparar el vinagre, se, se estaba perdiendo toda esta cultura de, todo, pues sí, toda esta cultura de preparar, de hacer los vinagres caseros. Bueno, para no hacerte largo el chisme, o sea, es una botana que podemos comer desde mediodía, pues, de almorzarte. Yo la verdad, yo soy tan, crecí tan con el vinagre casero ya yo es que estoy en ayunas y me tomo un vinagre, de verdad, o sea yo sí, o seno. Antes de irme a dormir le doy soy de, así como traguito al vinagre. De verdad, wow. me fascina. O sea, en fin, yo creo que sí, a, un, a, a, a, a los bueno, que, como los milenios oaxaqueños, diles piedrazos, vamos con unos piedrazos y es, les brillan los ojos y vámonos a dónde, ¿no? Yo, yo voy a cometer una, una indiscreción. Sonia, que es nueva aquí en Aquí nada sobra, Empezó a experimentar con kombucha y el otro día, en su, su primer, su primera producción se la tomó a las seis de la mañana en ayunas y andaba medio uh. subida de tono. <risa> para el resto sí, del día. medio borracha. <risa> Te puso oh. en, en nivel para el resto del día. Ya, con todo. ya estaba hecho el día. <risa> Oye, Sonia, este. Bueno, Sonia. Les comento, es austriaca, vivió mucho tiempo en Guatemala, unos 20 años, entonces tiene las, las, las dos nacionalidades en la sangre. Y a mí una cosa que, y por eso le invitamos a este programa, es porque en Austria, en la comida típica austriaca, utilizan muchísimo el pan duro. Cuéntanos cómo lo preparan. Primero vamos con la versión salada. ¿Y cómo se llama? Aunque no lo podamos pronunciar. <risa> Quizás de, de preámbulo, este, lo que siempre suelo bromear es que lo que los mexicanos convierten en tacos, nosotros todo convertimos en bolitas, en albóndigas, y eso es parte de la región de la cocina bohemia, que es toda la región austrohúngara, Chequia, el sur de Alemania, y entonces esas albóndigas en Todas las presentaciones y tamaños y colores los van a encontrar en, en las cocinas tradicionales. Y bueno, ¿qué se puede hacer con, con pan duro? Para empezar, se puede hacer pan, ¿no? O sea, remojar el pan duro en agua, este, dejar un rato ahí, se va a la masa del nuevo pan. Eso es este, el secreto para que el nuevo pan salga bien esponjoso. Pero no voy a hablar hoy de, de esto, sino más bien traigo un par de recetas de estas albóndigas, uno, uno salado y uno este, dulce. Este, la albóndiga de pan que es salado sirve muchísimo para acompañar todo tipo de salsas, guisos, moles. Y además lo, lo, lo increíble es que las dos culturas culinarias se combinan muy bien. O sea, estas, estas bolas de pan combinan muy bien con los moles y salsas si dices, aquí en esa región. Y prácticamente es tomar un pan dulce, como dicen en Guatemala, un pan desabrido, este, un, uh, un pan blanco, perdón, un pan desabrido, este, duro, se corta en cuadritos, se remoja en leche, y luego eh, después de dejarlo un rato, como unos 10 minutos remojado en leche, se exprime un poquito y se prepara una nueva masa, que para esto necesitamos huevo, so, cebolla, picada, finamente picada y un poco frita ya en, en, en aceite, perejil picado, este, sal y migas de pan, que también es otra forma de procesar el pan duro, obviamente. Los que quieren este, pueden todavía este, echarle un poco de mantequilla o nuez moscada, también va muy bien y con eso se hace una masa. Se va agregando... Primero se, se mezcla el huevo con el, con el pan y el perejil y todo y, te, y al final de a poquito se, se agrega la, el, el pan molido para lograr una masa más o menos este, lisa, pero no demasiado dura. Y esta se deja reposar unos 15 minutos quizás para que pueda observar todo, todo lo húmedo. Y ahí se va, para mientras se pone a hervir agua, se echa sal al agua y vamos formando unas bolitas o albóndigas que, que quepan bien, como en tamaño de, de una pelota de tenis, y se echa el agua. El agua no debería hervir demasiado, porque si echamos las bolitas al agua y se hierve demasiado, se pueden desintegrar. Entonces, tiene que ser a fuego lento, y ahí se cose unos 10, 15 minutos, hasta que vayan, cuando estén listos, flotan solitos en la superficie de la olla. Tiene que ser una olla algo grande, para que este, tengan espacio para desarrollarse las, las bolas. Y ya está. Después de 15 minutos tenemos unas este, albóndigas de pan que, van, que ya pueden ir directamente al plato con una salsa algún caldito. Hay una versión más finolis de esto, con, que es tomar esta misma masa, un poco más aguadita, o sea, no tan dura, y se envuelve en un trapo limpio, obviamente, en una toalla o una, un pedazo de sábana vieja. Y se hace, se enrolla esta masa en, este, en esta tela y se mete toda la tela en la, hoyla, en la olla. Necesita unos minutos más de cocimiento, pero luego se tiene un chorizo largo de, de este pan, o de esa nueva forma de pan, y ahí se puede cortar rodajitas. Entonces, pues, se, se puede jugar luego ya como quieres este, preparar el plato o decorar el plato. Este, perdón que te interrumpa. Yo tengo la teoría de que estas, o ah, sea, desde que probé estas, estas albóndigas, tengo la teoría de que se podrían hacer para acompañar unas migas, que es un plato muy mexicano, ¿no? Que es este caldo de, de cerdo de espinazo con tuétano eh, y que a mucha gente no le gusta porque la miga, las las migas mexicanas llevan el pan solamente frito y a veces queda muy aguado, entonces se deshace. Y queda un poco... Yo soy de esas personas que no soy tan fan precisamente por el tema de la textura. Pero cuando probé estas, estas bolitas, este, estas albóndigas de pan, me pareció que podrían soportar... Soportan muy bien los caldos. De hecho... Eh, están para los caldos. Es que, es, es que eso es bien interesante y creo que le dieron en el, el ejemplo... Este, eh, qué bueno que lo ponen sobre la mesa, que el, el, los panes que se vuelven a reutilizar... En cualquier medio húmedo, eh, pues se llevan muy bien, ¿no? O sea, porque este, absorben el sabor, la humedad este, de los, del medio líquido donde está. Y entonces, pues es una explosión de sabor de los guisados, los caldos. Este, y creo que el, el ejemplo tan eh, interesante que acaban de compartir, pues se hace extensivo como a un montón de cosas o de platos que vemos eso como un patrón en, muchos otros, en muchas otras cocinas donde... El pan, o sea, pensemos, por ejemplo, incluso hasta a lo mejor los, los, los ejemplos pues, más eh, comunes, ¿no? O sea, hasta los pequeños tropezones de pan duro en alguna sopa, o sea, cómo llegan a absorber y cómo son bocados que pues, este, realmente colocan en otro, le dan como otro nivel a, a platos que relativamente podrían parecer como simples, ¿no? Entonces. Eh, creo que el pan duro en un medio húmedo, pues siempre va a ser como ganancia de que va a estar rico. Algo por ahí, ¿no? Claro, cual, cualquier crema, si no le ponen uno sus crutones, ¿no? sus trocitos de pan. O se mamá siempre ¿Pan era el tanto, pan duro, ¿no? lo cortaba, lo freía y a la ensalada, ¿no? Sí. Sin, sin ir más pues lejos. Para que amarre, ¿no? Sí, <risa> eso, es que, es, esa es otra cosa también bien interesante que, eso, por eso, de, como de cómo procesar o cómo reutilizar el pan. Eso para que amarre, para que espese, ¿no? o sea, Para que, seamos... pa que abunde también, ¿no? Para que abunde, exacto, para que rinde, ¿no? O sea, como no las sé, guajolotas, ¿no? ¿no? Ya nos salimos un poco, pero pues la guajolota es para que abunde, para que amarre, para que aguante todo el día, ¿no? Por ejemplo, como espesante, ¿cómo, ¿cómo podríamos utilizar el pan duro? ¿Para qué se te ocurre? ¿Para una crema o...? Pues como espesante para una crema, para... ¿qué será? A ver, ¿en qué lo he utilizado? Que mi mente ahorita nada no está salivando en el piedrazo. De hecho, sí, hace poco, me quedé en el piedrazo. Eh, porque hace, ¿qué? hace como tres días o la semana pasada, no recuerdo, hice. Precisamente hice. Dije, ay, Pandora, vamos a hablar de Pandora. Bueno, pues, creo que no es tan atractivo. No sé si Sonia nos puede decir qué tan atractivo es para un extranjero. Porque luego <risas> les, tenemos ese conflicto, ¿no? De, oye, se los explicamos y dicen, no, pues es que no se me antoja. O no, es, no se escucha nada atractivo. Pues nosotros tenemos este piedrazo, lo tenemos, lo llamamos tripac, okay. pero es prácticamente lo mismo. Sí, pero sin chile, supongo. Sin chile, eso sí. Sin chile, exactamente. Siempre me pregunté de dónde habrá salido el piedrazo, o sea, de, dónde, de, de, de, ese, de qué intercambio, cómo lo hirieron, porque pues es como un intercambio, ¿no? No había pan en México anteriormente, antes de la conquista no había pan, entonces pues, debió de haber sido alguien que dijo, Ajá. Pues te, yo creo que tiene que ver con la conservación, porque es un doble horneo. Y entonces Ajá. lo horneas, lo cortas y lo vuelves a hornear y entonces no, está, no es un pan duro viejo, sino sí, claro. es curquiente, tiene sabor, pero aguanta un buen rato, ¿no? Entonces, donde no había todavía refri etcétera, pues este, ahí... Y así el doble horneo. Y luego, como también en la, en la culinaria popular mexicana, pues tenemos como ejemplos bien interesantes de este tipo de, como de panes ahogados, ¿no? También en medios líquidos, o sea, una torta ahogada, por ejemplo, que también... Oh, este, la torta ahogada! Eh, y que también ahí está interesante ver cómo, cómo el propio pan va absorbiendo, pero tampoco se debe deshacer, o sea que por eso... Eh, la gente de Guadalajara es tan celosa de que se hagan las tortas con el virote este, eh, original, ¿no? eh, eh, que dicen que no, queda, que no queda igual. Ahorita que decías, de, hay algunas versiones, por ejemplo, de algunas salsas, incluso ciertas versiones de moles que necesitan pan duro, casi quemado, para que tengan esta, esta textura, que caigan rico sobre las proteínas. O sea, sobre todo aquellos que no tienen tantas... Eh, tantos element o, o, elementos espesantes, o sea, tantas oleaginosas o así, que más bien tienen mayor cantidad de chiles. Este, en, en algunas versiones, un trozo importante de pan este, los, los, les da este cuerpo y esta consistencia para vestir bien a las proteínas que... que, que ¿no? eh, eh. Ana, ¿el mole negro? Ajá, el mole negro el oaxaqueño lleva pan de yema, de hecho. ¿Lleva pan de yema o este... Muchos le usan galleta, pero el tradicional es... Bueno, yo digo, no sé, ahí también. Es, cada quien la no me quiero meter El tradicional problema. que hacen en tu casa y eso es válido <ríe> es, tradicional de mi abuela, sí, o sea, si sí, sí, sí, sí, sí. sí no le pusiste pan de yema, no, estás frito. O sea, ya, la abuela lo detectó, ya sé, las abuelas son especialistas en, en que esta no es mi receta, ¿qué le hiciste? ¿No? ¿Qué te trataste? <ríe> ¿Cómo te atreviste a modificarla? Sí, es pan de yema y, y sí, si, Aparte del sabor, porque el pan de yema, bueno, es un pan de huevo que se elabora, eh, sí, sí lo puedes consumir, conseguir en todo el año, pero es el que posteriormente en festividades de muertos es el pan de muerto, ¿no? El de las caritas, creo que es como el más conocido, de la panadería oaxaqueña, muy, muy conocido, ya saben, para chopear con chocolate, un clásico. Pero eh, precisamente sí, abordando también el, el tema de, de. Bueno, la pregunta que estabas haciendo David es eso, ¿no? El, el, el, precisamente José Antonio la, la respondió, ¿no? Del, de darle ese, esa consistencia, pero sin llegar a ser mmm, tan, tan, tan. ¿Cómo? tan insinuada, ¿no? O sea, es, es como, como dejar de usar la maicena o no llegar a usar, anda, más sutil, de no llegar a usar harina, de no llegar a usar eh, almidón o de no llegar a usar que otro, que, que, harina de arroz, a veces lo utilizan. El pan queda muy bien. O en el caso de las hamburguesas, ¿eh? A mí me gusta en la carne de hamburguesa ponerle un poco de pan. Para que amarre. Pan, para que amarre, pero con leche. A no me la sí, sabía. y remojadito con, este, con leche. Y si más si es lechita de rancho, uff. A mí me encanta, me encanta. Bueno, y si, si tienes la confianza de la carne que, que le estás metiendo y de tu proveedor, a mí me encanta comérmela como tártara. Así, así, así, estoy haciendo mis hamburguesas y así me sale mi lado carnívoro. Y es como... <risa> <risa> oye, pero apenas me van a cocinar. Pues sí, pero está rica. Entonces, como de pronto mi lado carnívoro ahí sale. Pero sí, yo creo que es, es una forma muy sutil de, de utilizar mejor un espesante y no llegar a, a, a la harina tal cual, ¿no? Que si la utilizas mal, sabe a harina, sabe a crudo, ¿no? Yo creo que esa es una ventaja que, que, te da, que nos da el pan duro, que puedes cocinar. Te... Papá tiene una, una receta que no voy a dar porque nunca me la ha dado, de pastel de chocolate con pan duro. Y entonces, aún y cuando le queda crudo... Queda buenísimo porque adentro queda relleno de chocolate, o sea, con una crema de chocolate buenísima. Digo, nunca me ha, me ha dado la receta. y Pues es que ya, ya, ya, no, ya es imposible que te sepa crudo, ¿no? O sea, ya está cocido y ya no hay pierde. O sea, ya es como ese sabor a pan cocido. Y si le das otra horneada es como... como... Hay muchas personas que nos... A mí me, yo me incluyo porque son de, soy de las que me gusta el pan bien cocido, no pálido, no no no así como a medias... A medios chiles de que ya están pues, así medio güerito y ya, ¿no? A mí no me gusta así. <risa> <risa> esa, esa es bien horneadito, bien bien horneadito, fritito, así rico. Okay, no vamos a entrar más detalles. <risa> exacto. Exacto. exacto. No vamos, no vamos a, a transgredir preguntar. aquí. Exacto, exacto. Oiga, yo quiero... <risa> Resumirles algo que me acabo de comprar, que es el recetario de la memoria para la memoria. Es un proyecto que están haciendo las buscadoras con las recetas que siguen cocinando pues, para, para la gente que ya no está, que está desaparecida. Eh, y bueno, la verdad es que cuando la agarré, la verdad es que no pude parar de llorar por, por los nombres de las recetas, porque son recetas para, para la gente, ¿no? para, para, para aquellas personas que siguen que están desaparecidos y que siguen buscando. Me encantó la cita de la entrada que dice, levantó la mirada del fogón y sonrió. Le estuve cocinando cada día durante semanas hasta que entendí que no volvería. Nos miramos y nos quedamos en silencio. Y una de las recetas es, se llama Capirotada para Pablo. La Capirotada de parte es un dulce que me encanta, es un postre que me encanta. Entonces, pues se las voy a leer. Eh, esta es de Sonibon. Chanes Gómez, eh, su hijo se llama Pablo. Y los ingredientes es pan tostado, tortillas duras, plátano, manzana, ciruela pasa, pasas, cacahuate, queso amarillo, queso seco y mantequilla. Para la miel, piloncillo, agua, canela y clavo. Procedimiento: en un recipiente colocar una capa de tortillas duras o pan previamente tostado con mantequilla. Agregar el cacahuate, el plátano, la manzana las ciruelas, las pasas, los dos quesos rallados. Repetir las capas hasta que se acaben los ingredientes o hasta llegar al tope del recipiente. Para la miel, hervir el agua y agregar el piloncillo, la canela, clavo y un puñito de sal. Dejar hervir, verter toda la miel sobre la capirotada. Por último, poner en la hornilla una olla grande, donde quepa el recipiente de la capirotada, con agua. Meter el recipiente de la capirotada y dejar que hierva unos 20 minutos, antes que se seque y que servir calientito y acompañar con un vasito de leche. Les recomiendo a la gente que nos están escuchando si pueden adquirir el libro eh, los encuentran en, en Twitter eh, como busquen o en busquen en Google cocina para la memoria y van a encontrar la dirección. Eh, se los recomiendo mucho. La verdad aparte están son unas, aparte de que es muy emotivo son unas recetas bellísimas y bueno. Sonia, ya que nos metimos a la parte dulce, ¿cómo okay. se hacen ahora las albóndigas? Bueno, no son albóndigas, son las bolitas de ¿Cómo se llaman? Knödel. Knödel. Ok. Imposible pronunciar igual que mi nombre a apellido y todo eso. eso entonces... Ok, regresamos. Las albóndigas de pan, entonces. Las albóndigas de pan dulce. Y, la, albóndiga dulce. No sé, la albóndiga de pan es Y les traigo uno que son bolas o albóndigas este con de chabacano que es para la época, pero la, al final puedes meter todo casi todo tipo de fruta que tenga este que, que aguante un, un, un buen de, de calor. Este, y ahí sí se mezcla, es una mezcla, hay dos formas, ¿no? Hay varias, pero como las, las más populares es uno es una masa de requesón donde también se echa este huevo, mantequilla derretida y miga de pan. Y tanto migo de pan para que quede otra vez más o menos una masa, no muy dura, pero es este, lo suficiente sólida para poder darle forma. Y pues se, se, se hace unas, otra vez, unas pelotas o unas bolas del tamaño de, un, de una pelota de tenis, más o menos, se aplasta y ahí se mete ya el chabacán. Este, podemos quitar el hueso del chabacano y echarle una cucharada de azúcar mascabado si queremos ser muy dulces, este, y se cierra bien homogéneamente, y bueno, todas estas bolas eh, se echa otra vez el mismo preparado de agua salada, salada ya hirviendo y se hierve unos 10, 15 minutos nuevamente. Otra versión de estas marillenknödel o estas albóndigas de, de, de chabacano es que se cose papa, y, se, y este, ya la papa este, machucada se mezcla otra vez con miga de pan y huevo y se hace el mismo procedimiento con, con el relleno del, del chabacano Y cuando ya están listas estas bolas o estas albóndigas este, cocidas, este, se derrite en un sartén, Bastante mantequilla, esto es un, o sea, si uno hace dieta ni piensa preparar esta cosa. <risa> <risa> Porque lo más rico <risa> es luego cuando se irrite esta mantequilla a fuego lento en un sartén y se echa miga de pan nuevamente hasta que se hagan unos grumos y, y estos grumos luego se, se envuelven estas estas este, pelotitas o estas bolas y encima ya se sirve esto con todos los grumos encima empapados de mantequilla y encima todavía echamos un poco de azúcar glas para seguir en lo dulce. Y además nosotros no lo usamos como postre sino como plato fuerte. Así que de entrada tienes algún caldito un poco más espeso para tener una buena base y luego de echas el postre como plato fuerte. no Y es súper llenador. ¿eh? Ya he tenido la, la fortuna de probarlo. Es, super, es delicioso y súper llenador. Pero también le ponen una salsita, ¿no? Una salsa de frutas. Se puede hacer, ajá, se puede echar, ahí te puedes, este. Darle viaje a tu, a tu inspiración y fantasía, puedes eh, combinarlo con todo tipo de salsa de frutas. Este, una salsa de vainilla es excelente para seguir contando calorías, pues este, ahí una salsa de, es, es lo más delicioso que hay. Entonces lo puedes combinar con lo que quieras. Pero cuando echas una salsa de fruta o una salsa de vainilla, ya no, ya no, haces esta, ya no utilizas estos grumos de pan porque si no, ya es demasiado combinación de sabor, ¿no? O sea, porque ya adentro, este, como la fruta, como esta bola solo la es unos 10, 15 minutos, la fruta se mantiene bastante bien. Entonces, el sabor es como explota la fruta en la boca cuando, cuando, cuando lo muerdes, ¿no? Entonces, si lo contrastas un poco, el, este, lo contrastas un poco con estos grumitos de pan en mantequilla, pero si lo quieres hacer este, con salsas de frutas o salsa venía, incluso sería mejor no poner el relleno de la fruta, sino solo hacer la, la bolita de, la requesón. Con, de requesón con, con Oye, miga de pan. Nada más para recapitular, la receta de la masa para estas bolitas es pan duro. ¿Cuánto hay que ponerle más o menos de pan duro, requesón, en porciones? Eh, si tienes como unos 200 gramos de, de requesón o 250 utilizas como lo mismo, más o menos, de pan molido, depende mucho qué tipo de pan molido se tiene, este, un huevo y pues las, las migas de pan o el pan molido lo vas agregando justamente hasta que logres esta masa. Pero la base es el requesón y con el huevo, sal, y puedes echar un toquecito de harina solo para que pegue mejor, pero la verdad hay que... Justamente a evitar esta sabor a harina, ¿no? Si no, para eso están justamente las migas de pan. Oye, y rapidísimo, eh, por ejemplo, cuando uno compra frutos rojos, este, fresas, zarzamoras y tal, por, se van muy rápido, si no las tiene una congelada, se las tiene allí, se van como muy rápido y tú tienes una salsa de frutos rojos muy buena. Así rapidito, si no las ¿Rapidito? compartes... Pues esta, la base de esa salsa de frutos rojos es un, un, una infusión de jamaica, bastante, o sea, eh, con bastante jamaica y se deja reducir. Eh, la jamaica hasta que esté ya algo espesa y ahí se termina de, o sea, se echa por ejemplo unas fresas picadas, azúcar, y se deja hervir a fuego lento hasta que se reduzca una salsa más espesa y con esto es una manera de, de ganarle tiempo a las frutas no cuando ya están en su punto y sabes que no te vas a comer todo pues a esto aguanta todavía un buen eso lo he hecho a, a esa no te lo acabas ahí mismo porque queda tan delicioso que <risa> cuesta que sobre Entonces, algo después. a la Jamaica le agregas las frutas a los sí. las zarzamoras las... picadas parece. o sí Puedes como mitades nomás, ¿no? Porque después lo dejas cocinar unos 10 20, 10, 20 minutos, más o menos. Ya teniendo, primero es la infusión. Ok. De Jamaica. Bueno, y dejé pendiente el tema de las, de las torrejas. Eh, hay varias, varias versiones. Justamente, a mí me gusta me retomé en algún momento la, de, la más antigua que, que tenemos escrita, que es la de Marco Gavio Picio que es del siglo I después de Cristo, eh, dice, troce pan blanco, quite la corteza, sumerja los trozos en leche y fríalas en aceite, cubra con miel y sirva. Hay una versión, eh, bueno, este, este programa, para quienes han estado siguiendo, está basado, nos inspiramos, en el libro de Ángel Muro, llamado El Practicón, que es un libro de 1894, y en el libro de, de Muro encontré una receta salada para torrejas. Y está muy interesante. Se fríen en aceite, se les roció una salsa de aceite virgen con jugo de limón, pimienta, perejil, eh, los patines de las cebollas y echalots, que es una... que es un injerto, es una, es una mezcla así como entre ajo y cebolla, muy, muy típica de, de Francia. y bueno, aquí ya se pusieron finos, eh, muro se puso muy fino. Dice, encima se le colocan unas anchoas en vino blanco. ¿No? Ay, eso sí, eso ya está muy, muy elevado. Bueno, a cada quien le sobra lo que le sobra, ¿no? Cada quien tiene sus. A sobras. mí nunca me sobran las anchoas. ¿eh? No, pues yo ni siquiera. Pero yo creo que unas sardinitas, ¿no? Unas sardinitas en acerca. Sardinitas. Unos, unos charalitos. Unos charalitos. Ándale. Pero, Creo que México es más el charalito, ¿no? La versión, y les voy, a, les voy a pasar ahí la, la versión que, que hizo mi tía. Mi tía mezcló la salsa de los buñuelos con la torreja. Entonces, lo que ella hacía, y aparte hizo una... En Italia la torreja eh, la rellenan con queso, con mozzarella, ¿no? O este, y la capean, o sea, el pan lo capean y lo fríen. Entonces, haciendo como un sandwichito. Mi tía lo hizo con pan bimbo y, y queso amarillo y tan bueno. Pero lo que, lo que yo retomé de esa receta fue justamente la, la versión de picio de bañarlas en leche, pasarlas por huevo, freírlas. Y eso es muy rico porque entonces el pan duro absorbe toda la leche, leche tibia. La pueden, la pueden hervir con canelo o con, con vainilla. Y entonces va a quedar como un dulce de leche frita. Y lo que hizo mi tía fue además agregarle la miel de, las, de los buñuelos, que es piloncillo, cáscara de limón, ella le ponía hoja de higo y un toquecito de anís o canela. Y con eso bañaba las torrejas. Así, oh, las, las dejaba hervir para que aparte absorbieran. No, no, curiosamente no absorben demasiado, absorben lo necesario porque como ya están... Con, con el huevo y esto ya está el, el, la leche frita dentro del pan entonces es una cosa buenísima pero también pueden hacer el sandwichito o se consiguen un buen queso que derrita eh, pan bimbo pan de caja perdón pan comercial. o se consiguen un buen pan de caja hacen el sandwichito lo capean así como si fueran a hacer chiles chiles este rellenos lo fríen eso y o en una sandwichera si tienen, y lo, lo bañen con esta, con esta salsa, con esta miel de piloncillo, y les juro que les va a quedar buenísimo, o pueden ponerse a experimentar. Los españoles también emborrachan la torreja. La sumergen en vino, después la capean, la fríen y azúcar encima. Y es una cosa buenísima. Bárbara. Deliciosa. Pero bueno, Pero un... lo hacen con rompopo con R licor de huevo. Rompope. Rompope. Ah, Rompope aquí. Bueno, allá es Rompope. ¿Eh? En Guatemala. Sí. Ah, mira. Pero que Los bañan ¿no? en Rompopo, luego los, este, vean, luego el luego la misma miel de, de peloncillo va encima. ¡Uf! Uh, ¡Qué rico! Eh, bueno, pues ya... Eh, feria, ¿eh? Para endulzarnos <risa> la pandemia. Bueno, pues nos acabó el tiempo. Estuvo muy delicioso. Eh, les agradezco muchísimo si nos dicen otra vez dónde los podemos encontrar eh, en redes sociales por si alguien tiene alguna duda de estas recetas José Antonio en Instagram arroba J. Vázquez, las dos con Z MED Ana en Instagram arroba Ana Ricardes. ok Sonia Twitter estoy como Suncita, S-U-L-C-I-T-A y dos ok yo soy David Santa Cruz también como, conocido como Arroba La Banquetera, en todas las redes sociales. Nos estamos escuchando. Esto fue Aquí Nada Sobre.